Hola, ¿cómo están? El gusto de siempre de iniciar esta conexión que vinimos a llamar Coordenada Sur. Soy Andrés Saldari y como siempre estamos en coordinación y en combinación con Juan Ramón Quintana en los estudios, Donde más? De La vía Yala. ¿Cómo está Juan Ramón? Un programa de hoy que me parece importante. ¿Todo bien? Hola Andrés, ¿todo bien? Todo bien por La Paz. Eh, muy buenas noches a los compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos ven Domingo a domingo, a través de Avia Ayala, este programa Coordenada Sur, la voz contrahegemónica, frente a la estrategia desinformativa eh, y deliberadamente manipuladora, Coordenada Sur eh, trata de sugerirle otras alternativas para acercarse a la verdad. ¿Todo bien por acá, eh, Andrés? Eh, y recuerdas que la anterior semana habíamos prometido abordar eh, o continuar el abordaje sobre aquello que se pueden llamar las nuevas armas imperiales, estas armas eh, que tienen la capacidad de destruir sociedades, de destruir la verdad, de modificar la historia a su antojo, y que debiéramos abordar en este programa, el tema de eh, Libia, Siria, eh, Afganistán y Venezuela. Hablando de las nuevas armas imperiales, no vamos a cambiar, no vamos a dejar de cumplir nuestra promesa, solamente que vamos a dar prioridad a un tema candente, que es el Laofer, que es otra de las armas imperiales que se han venido utilizando durante las últimas dos décadas en América Latina y en otros lugares del mundo. Así que mantenemos nuestro compromiso de acercarnos desde la perspectiva de Coordenada Sur a este tema tan crucial como son las nuevas armas imperiales y en este caso el Laufer. Y Andrés tiene una propuesta sumamente interesante para explicar en qué consiste el Laufer y sobre quiénes eh, se dispara, sobre quiénes se ataca, a quiénes se ataca eh, con este nuevo instrumento eh, imperial. Sí, creo, Juan Ramón, que es más o menos lo mismo, ¿no? Vamos a abrir, vamos a hacer un, un pequeño paréntesis hoy para hablar de Argentina y de esta guerra jurídica que es el loffer pero es más o menos lo mismo, porque es la desestabilización de gobiernos y administraciones que no son del agrado. ...de Estados Unidos, ¿no? Y esta estrategia... ...por acá el amigo Mariano Vázquez... ...me mandó... ...la definición del offer ...que fue inventada por el general estadounidense... ...Charles Dunlap en 2001... ...fíjate la definición, Juan Ramón... ...porque siempre se... se sal, ...siempre salen del estamento militar... ...este tipo de estrategias... ...la guerra psicológica, la guerra de tercera generación... ...la de cuarta generación... ...la de quinta generación, yo ya no sé por cuál generación vamos pero lo cierto es que, más allá de todo, siempre se van tejiendo estrategias para desestabilizar aquellos gobiernos que resultan incómodos para Washington. Lofer es la estrategia de usar el derecho como un sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo de combate bélico, caracterizó el general Tunlap en el 2001. Una operación basada en efectos. Bueno, son operaciones de desgaste, operaciones psicológicas, planes de desestabilización... Y ahora esta semana hay mucho movimiento acá en la República Argentina porque esta estrategia, eh, estoy acomodando acá un par de cositas para que nos podamos ver, porque esta estrategia, perdón, disculpen la prolijidad, se le está aplicando a la, a la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, se argumenta, hay una causa en la esfera judicial que está absolutamente cooptada, veníamos hablando ...del tema judicial por distintas causas en la República Argentina... ...y cómo el Poder Judicial obedecía a intereses foráneos y de las clases dominantes... ...cuando mencionábamos el caso del avión, del avión venezolano iraní... ...bueno, hace rato que obviamente muchos conocerán, están persiguiendo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...se argumenta que tiene una alianza con un empresario llamado Lázaro Báez... ...este empresario era cercano a Néstor Kirchner, entonces... La causa se llama de la obra pública y se dice que se adjudicó, es un dato real, se le adjudicaron a Lázaro Báez 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Esto es en la Patagonia, es la provincia donde era originario Néstor Kirchner y donde va a desarrollar su carrera política. Era efectivamente Lázaro Báez un empresario cercano a Néstor Kirchner. Ahora, hay un direccionamiento claro y no se ha podido demostrar que haya eh, alguna maniobra ligada a la corrupción o a una asociación ilícita, como se quiere presentar a la cabeza de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cómo se demuestra que no hay una irregularidad? Porque suele suceder en la administración pública, lamentablemente, vos lo conocerás bien, Juan Ramón, y lo conocemos todos quienes seguimos de cerca de la política, un poco la cartelización de la obra pública. no Generalmente hay de determinadas empresas y empresarios que tienen lo que se llama un know-how, un conocimiento de ciertos aspectos de las obras, y en general las obras se les van adjudicando o las ganan en licitaciones esas empresas porque son las que tienen el manejo, además en el caso de Santa Cruz está muy alejada de la provincia de Buenos Aires, entonces son 51 obras viales, eh, y claro, lo mismo que sucede con Lázaro Báez en Santa Cruz, sucede con otros empresarios en, la, en todas las provincias de Argentina, porque son los que tienen las maquinarias, el conocimiento, etcétera, etcétera, y son los que terminan ganando las licitaciones. Eh, bueno, ahora la justicia ha puesto obviamente el ojo únicamente en Cristina Fernández de Kirchner y en el kirchnerismo y en la provincia de Santa Cruz a favor de la línea que mantiene la vicepresidenta, es que cuando asume Mauricio Macri, hacen una auditoría de toda esa obra pública en el gobierno de Mauricio Macri y, y por parte del ministro de la cartera de Mauricio Macri y el mismo, el mismo ministerio de Mauricio Macri y los auditores dicen que no hubo ninguna irregularidad eh, en la realización de esas obras porque el fiscal Luciani, que es la, el nuevo, el, la nueva especie de Sergio Moro, que aparece en la justicia argentina, el fiscal Luciani dice que no se cumplieron las obras, que hubo retrasos, eh, que están mal, mal hechas las obras, bueno, se auditaron y están bien hechas, sí hubo retrasos, pero los mismos empresarios macristas que también se adjudican a otras obras, eh, dicen que siempre hay retrasos en las obras, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el fiscal se ha quedado sin elementos probatorios para lograr una condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero ya sabemos lo que le sucedió eh, a Lula da Silva en Brasil y a Rafael Correa en Ecuador. Y bueno, este es un poco el escenario presentado muy, muy rápidamente. Yo te propongo que empecemos. Vamos a saltearnos la nota 1, que es un poco histórica. Yo quería empezar contando esto eh, por el año 1955, pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar conociendo con la nota 2 al fiscal Diego Luciani. ¿Sí? La nota yo le puse como título el nuevo Torquemada de la élite porteña. Así que ya se imaginan cómo lo miramos al fiscal Luciani, quienes estamos de este lado del campo nacional y popular. Vamos a conocer al fiscal Luciani, que es el principal acusador de Cristina Fernández de aquí. Así, cuando se priva a la ciudadanía de dinero que pudo haber canalizado en su beneficio, como en este caso el fiscal es quien procura que esos bienes mal habidos vuelvan al Estado para que se vuelquen al bien común. Y esta intervención activa debe realizarse porque lo que está en juego es el patrimonio del erario, que sirve, entre otras cosas, para disminuir la pobreza, brindar un mejor servicio de salud, mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. En definitiva, sirve para mejorar las condiciones de vida de la población en general. Por supuesto, por supuesto, necesariamente debe actuar el Poder Judicial y poner un límite, les guste o no les guste, al poder político de turno. Y digo esto porque desde hace un tiempo vengo observando con, con asombro que algunos dirigentes políticos optaron por ignorar la gravedad de los actos de corrupción. Bueno, el fiscal Luciani, como vemos, se posiciona en un lugar mucho más político que jurídico, ¿no? Parte de lo que hizo igual Sergio Moro en Brasil, y luego termina siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, y esta es la estrategia que aparece por detrás. Eh, Cristina Fernández de Kirchner, cuando terminan los alegatos del, de la fiscalía, pide hacer una intervención, porque, a ver, esto es complejo y yo lo, lo tengo que tratar de resumir y lo voy, a, lo voy a tratar de resumir y que se entienda. El fiscal presenta una serie de pruebas y cuando se da cuenta que no tiene suficiente eh, capacidad para probar un delito, acude a las pruebas de otra causa. Entonces, sobre, sobre el último momento, incluye pruebas de otra causa que tampoco le van a alcanzar y terminan, van, a ser, van a terminar siendo utilizadas a favor de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver si nos va a dar tiempo de contar todo esto. Pero ante esa presentación de nuevas pruebas que no estaban eh, en, la, en la causa primigenia, Cristina Fernández de Kirchner dice, bueno, ya que el fiscal presentó nuevas pruebas, yo quiero salir a defenderme. Le impiden, le niegan la posibilidad a Cristina Fernández de Kirchner de hacer esa presentación judicial. Y el martes de esta semana que pasó, entonces Cristina hace una presentación televisada a través de sus redes sociales, una producción bien armada, desde su despacho en el Senado. Vamos a ver parte de esa presentación, Juan Ramón, y después nos quedamos charlando un poco. Les explico que... Una cosita, Cristina se va a referir a Liverpool. Liverpool es un equipo de fútbol en el que juega el fiscal Diego Luciani y el juez de la causa. Juegan al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. ¿Sí? Desde hace tiempo que se viene estableciendo vínculos entre este testamento judicial que como siempre responde y tiene un origen en las clases oligárquicas, y tienen distintas reuniones con Mauricio Macri cuando era presidente, y ahora descubrimos hace pocos días, por una revelación periodística, que tienen un equipo de fútbol donde juegan un campeonato en la quinta de Mauricio Macri. Cristina y su defensa impugnan la capacidad de estos jueces para asumir la representación con objetividad, pero obviamente en la justicia eh, adicta a estos poderes la presentación de, de Cristina es denegada, le deniegan además la posibilidad de defenderse y va a hacer una presentación, hicimos un pequeño recorte y ella se va a referir, entre otras cosas a este equipo de fútbol en el que forma parte el fiscal y el juez que la están acusando, vamos a ver En esa tragedia en esta farsa de hoy que es el lawfare en América Latina cuando ya no hay partidos militares pero hay partido judicial ¿qué hacen? Van un paso más, el lawfare eh, en Ecuador, eh, en Bolivia, en Brasil, es para desplazar, para estigmatizar, para anular a los gobiernos populares. Acá van un paso más, acá no se trata solamente de estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, van un poco más allá, protegen a los que verdaderamente roban en el país. Porque en realidad este partido este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos porque los está protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada, no sabemos de terramientos, no pasa nada. Es más, es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió, y su inteligencia, a los familiares de Lara San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia, está demostrado con videos, con fotografías, con todo, y sin embargo lo sobresee. quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, el arquero del mismo equipo que juega en los abrojos con el presidente de este tribunal, que es Jiménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son... Ellos son, y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Y Pero ¿saben qué? A los que sí le pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años, 12 años pudimos construir, donde piense como piense ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca. Hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por la CFJT, otro por IPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo, si naciera 20 veces, 20 veces sería lo mismo, 20 veces sería lo mismo. Esto es lo que está pasando. ¿Cómo voy a pensar que este tribunal es un tribunal de la Constitución Sí, no solamente si permite este tipo de cosas. El presidente, el presidente, el, el papá, el papá del presidente del tribunal oficial de la Marina Jiménez Uriburu, postea contra mí en el mismo espacio de Liverpool, pero no solamente eso. Fue el director de protocolo del Edecano, director de protocolo de los dos dictadores más terribles, me va a absolver, por favor, si deben estar poniéndose cuchillo y tenedor y una servilleta alrededor, alrededor del cuerpo. No me importa, no me importa, no me importa. También está casado con la, con la nieta del que fuera el coronel responsable de la masacre de Margarita Belén, no le falta nada, no les falta nada. Bueno, Juan Ramón, es impresionante lo que está generando todo esto en la República Argentina, ¿no? En un rato lo... Lo vamos a repasar y también se transforma en una batalla geopolítica continental. Le están pidiendo 12 años de prisión y la proscripción de por vida para ejercer Pablo, eh, cargos públicos a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de aquí. Bueno, Andrés, eh, si ponemos esto en contexto, en el contexto geopolítico, no solamente de la región, sino en un contexto geopolítico global, Mm, tendremos que decir que eh, el laufer eh, es una más de las armas eh, que utilizan las oligarquías, obviamente nativas, criollas, eh, además uh, subordinadas a los intereses de sus patrones que están en Washington. El, el laufer efectivamente es un arma política que funciona con una gran campaña de soporte mediático, pero el aufer, eh, insisto, en que forma parte de lo que se puede llamar eh, las nuevas guerras eh, político-jurídico-militares-económicas. Eh, y esto está inscrito, a mí no me cabe la menor duda, en... Aquella, aquella estrategia que venía, desde, que venía uh, elaborándose desde el gobierno de Bush eh, hijo y que luego se consagró con Obama y que se denominó la famosa guerra irregular. Es decir, eh, en el campo de la guerra las, la, hay una mutación, hay una transformación de las guerras convencionales que se hacían con ejércitos que tenían más o menos la misma correlación de fuerzas y que utilizaban armas y que, y que hacían movimientos, etcétera, etcétera. Esa, esas guerras ya son cuestión del pasado. Ahora operan eh, otras, o, o, otras eh, diríamos estrategias beligerantes para eh, ocupar estados, para eh, apropiarse de estados. Y Argentina es uno de los países que yo creo que siempre ha formado parte de la codicia eh, imperial de los Estados Unidos por las características que tiene ese gran país, por la potencialidad de sus recursos naturales, los grandes depósitos de gas en Vaca Muerta. Hoy día, por ser la segunda potencia, la segunda reserva más importante del litio, junto a Bolivia y a Chile, por la, por la eh, e extraordinaria capacidad de producción de alimentos que hoy eh, carece el mundo entero. Es decir, Argentina, eh, por, por la disponibilidad de recursos naturales, como Bolivia, el caso de, de Bolivia, el caso del Perú, eh, forma parte de, de, eh, de, es, de estos objetivos geopolíticos y eh, frente a los cuales no les resulta fácil a los Estados Unidos apropiarse porque tiene en la Argentina un gran movimiento social, ha recuperado eh, eh, la Argentina para sí misma eh, lo, eh, una parte de estos recursos con el actual gobierno, con el presidente Kirchner y la, y la propia presidenta Cristina se ha logrado a um, avanzar eh, significativamente a partir de la reapropiación de estos recursos durante sus gestiones. Entonces, eh, Andrés, el laufer, insisto, es una, un arma más de esta panoplia, de este arsenal eh, que disponen eh, las oligarquías y eh, el capital financiero transnacional eh, que está... está eh, eh, en, en, ...en Wall Street y obviamente eh, con, sus, con, con sus aliados eh, en, en Europa... Eh, y, ...y por lo tanto esta, esta agresión, este ataque alevoso, ruin... ...contra la presidenta uh, Cristina eh, Fernández de Kirchner... Eh, ...forma parte de esta estrategia de desestabilización... ...de esta estrategia de ocupación estatal que pretende el gran capital... ...porque necesita con urgencia de Argentina para sumar eh, recursos al déficit... ...a la crisis energética de gas, de petróleo, de litio y de alimentos... ...y la víctima, la víctima preferida... ¿No es cierto? En esta guerra irregular que viene de Washington y sus aliados en la región, obviamente en la Argentina, la víctima es Cristina, porque Cristina resulta tener un capital político, ¿no es cierto?, enorme para las próximas elecciones en, en tu país. Consecuentemente. Esta, esta maniobra jurídica hay que inscribirla en ese contexto. No es, bueno, y a Cristina se le se le atribuye corrupción, a Cristina se le atribuye sobreprecios, eh, relaciones carnales con los empresarios. Eso no es, eso no es nada, nada eh, ni, ni casual. Diríamos, ni nada extraordinario. Hace pocos días, lo, los medios de comunicación en Bolivia le han, atribu han atribuido al gobierno de Luis Arce un gran acto de corrupción a la hora de eh, adjudicar la planta de tratamiento de agua para el litio en, en el Salar de Uyuni, ¿no es cierto?, a una empresa, Caballero a la que según los medios de comunicación Evo Morales le había facilitado más de 60 contratos. Consecuentemente, este nuevo contrato forma parte del paquete, ¿no es cierto?, de vinculaciones corruptas entre la empresa Caballero eh, Evo Morales y el gobierno de Luis Arce. No es, no es, como te digo, ni ingenuo, no es ni casual, esto tiene que ver... Eh, eh, directamente con este apetito ¿no es cierto? Uh, que tiene el gran capital para reocupar la región. Y obviamente, Cristina, insisto, por su capital político, por su potencia política, es un, un proyecto político ...de continuidad del progresismo en América Latina... ...y esa es una mala noticia... ...para quienes quieren quedarse, apropiarse con los recursos naturales... ...forma parte de la guerra imperial... ...contra nuestros pueblos, contra nuestros países... ...para apropiarse de los recursos naturales... ...disculpa la extensión Andrés... No, no, yo también, yo también... ...y hay, es que hay cuestiones que hay que explicar también... ...y en lo que vos decías me parece importante... ...que podamos ver esto en Bolivia... ...porque evidentemente... Quien, los intereses que están detrás de esta persecución contra Lula, contra Cristina, contra Correa son los mismos que van a estar contra Evo, contra Lucho y, con, y contra cualquier gobierno o administración o líder político que defienda la soberanía. De esto que decías, el, y lo que yo comentaba que el fiscal había ido a hurgar a otras causas, trajo a colación una serie de mensajes de WhatsApp entre el hijo de Cristina Fernández de Kirchner y un funcionario que sí fue... Eh, agarrado con las manos en la masa con 9 millones de dólares. Era un funcionario de Cristina Fernández de Kirchner, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Este funcionario había tenido un intercambio de 6 WhatsApp con el hijo de Máximo Kirchner. Entonces eh, dijo, bueno, hay que incluir, y le puso una denuncia a Máximo Kirchner, que hoy es diputado por corrupción. Y cuando cuando ese material probatorio llega a las manos del equipo de Cristina y de Cristina misma lo empiezan a revisar y descubren que entre los mensajes de WhatsApp donde había seis mensajes entre este funcionario y Máximo Kirchner había Juan Ramón 109 mensajes que además los leyó Cristina no vamos a tener tiempo de ponerlo pero los leyó en su alocución y los mostró 109 mensajes de este funcionario con un empresario al que Mauricio Macri dice que es como su hermano y que tiene una empresa constructora, recordemos que el emporio de la familia Macri se construye justamente en base a la adjudicación de obra pública desde empezando en la última dictadura militar. Entonces, quien es la mano derecha de Macri tiene 109 mensajes que además vistos tienen una familiaridad muy impactante con este funcionario corrupto, y el fiscal solo investiga a Cristina Fernández de Kirchner. Eh, no hay ninguna causa en contra de este allegado a Mauricio Macri. Y bueno, ya vimos cómo señalaba Cristina el caso de espionaje de Lara San Juan, etc. La justicia totalmente direccionada es lo que se ve. No hay forma de probar un vínculo. No hay, no hay mensaje de Cristina eh, diciendo beneficien al empresario. No hay mensaje de Cristina con el empresario. Eh, no hay ningún pedido de, de favores, ni financieros, ni políticos, ni de ningún tipo, pero el fiscal lo resalto, dice que Cristina Fernández de Kirchner es la líder. Es lo mismo que le decían a Lula, eh, que es la líder de una asociación ilícita que eh, se benefició del Estado para hacer negocios con este empresario cercano llamado Lázaro Baez. Te propongo que hagamos un corte y después, si querés, vemos la, la parte geopolítica, cómo, cómo esto ha trascendido las fronteras de Argentina. Claro que sí, claro que sí, Andrés. Va, vayamos al corte. Estás viendo Coordenada Sur. Continúas viendo Coordenada Sur. Segundo bloque en esta Coordenada Sur, especial sobre el lofer y desatada por el pedido de condena de 12 años y proscripción de por vida a la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Y como decíamos que esto se trata de una eh, estrategia regional, vamos a ver un fragmento del de momento en el que le quisieron dar un golpe de Estado a Rafael Correa y después vamos a comentar al respecto. Vamos ahí. En septiembre de 2010, el presidente Rafael Correa estuvo muy cerca de ser asesinado durante un motín policial. Su camioneta fue acribillada a balazos durante una operación que lo liberó de su secuestro y uno de sus escudos humanos resultó fatalmente herido. La gran prensa de todo el continente tergiversó el hecho hasta el extremo de transformarlo prácticamente en un show montado por el expresidente ecuatoriano. Las imágenes ponen en evidencia que para los sectores más retrógrados de nuestras sociedades, la eliminación física del enemigo sigue siendo una posibilidad aceptable. No a correa para sacar a la correa. No mate a correa para sacar a la correa. No mate la correa para sacar a la correa. No mate, hermano, cale hoy. Mátele, mátele al presidente. No, déle, mire, no queda otra. Si no, esto no pasa. Muerte, correa, muerte. esto, Juan Ramón, esto pasaba en el año 2010, lo recordarás perfectamente. Intento de golpe de Estado contra eh, Rafael Correa. Ese, ese policía que veíamos eh, al final en pantalla va a fallecer a causa del tiroteo eh, de ese momento, en el que los golpistas atentan contra el auto del, presidente, del entonces presidente Rafael Correa. Cuando Rafael Correa sale de la presidencia, le inventan 35 causas judiciales. Una de ellas lo citaron a declarar porque lo querían hacer responsable de la muerte de ese policía. ¿Por qué? Porque él había dado la orden de la acción que lo rescató del secuestro al que estaba sometido. Es verdaderamente impresionante. Después, en el medio de esas 35 causas, lo van a condenar por cohecho. Porque dicen, argumentaron, que algunos de sus funcionarios en vínculo con Oderbrecht, eran eh, responsables de soborno, pero no podían demostrar que Correa estaba, tenía relación con eso. Entonces, ¿qué dijeron? Le voy a pedir a nuestra compañera directora que nos ponga en pantalla la nota número 5, la vamos a ir comentando, ¿qué dijo la justicia de Ecuador? Y lo condenaron a Rafael Correa de nuevo a una inhabilitación de por vida, y ahí lo podemos ver en pantalla subrayado en rojo la justicia de Ecuador no podía demostrar que Correa tenía vínculo con ningún tipo de soborno, pero dijo que había influido psíquicamente en sus funcionarios y le puso una condena y le puso la proscripción igual para ejercer par cargos públicos de por vida, en la pantalla podemos destacar, ahí en, eh, destacado en rojo que Dice mediante un influjo psíquico. La prueba evacuada a la audiencia de juicio resultó incontrovertible para determinar que Rafael Correa hizo surgir sobre un grupo de personas, especialmente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico, Juan Ramón. Ya podemos volver, muchas gracias. Eh, esto, es, esto es el lofer. Sí. sí. Después. Ahí va. Bueno, pero. Antes, eh, Andrés, antes de este intento de magnicidio que no, les, que no les funcionó contra Correa, porque el proyecto era el magnicidio, ¿no? No les funcionó. Y entonces optaron por la otra estrategia complementaria que es el AOFER, es decir, echarle a Correa, ¿no es cierto?, mil juicios para aniquilarlo políticamente, jurídicamente, para darle muerte civil. Eh, por eso te decía que la OFER eh, forma parte de esta panoplia, de este arsenal eh, de armas eh, jurídico-político-militares disponibles para las oligarquías nativas, eh, pero además dirigidas desde Washington. Ahora bien, pero... ¿Qué es lo que le costó? ¿Por qué se lo intentó matar a, a Correa? Este es el tema de fondo. Se lo intentó asesinar a Correa por todo aquello que hizo Evo Morales acá en Bolivia, por, por todas aquellas decisiones que tomó Correa para recuperar primero la soberanía del Estado ecuatoriano para modificar su constitución política del Estado y convertir en un Estado plurinacional, para eh, re recuperar el drenaje de los recursos económicos que salían de un país tan rico como Ecuador a los paraísos financieros en Panamá, en las Islas Caimán y otros lados. Pero aquí el dato, el dato estremecedor, eh, Andrés, es que a Correa quisieron matarlo como un acto de venganza por el hecho de haber recuperado la soberanía de la base militar más importante de la cuenca del Pacífico, que se encontraba en Manta. ¿Ah? La base militar de Manta, para los norteamericanos, era uno de los enclaves geopolíticos más importantes que articulaba el control hacia el norte, ¿no es cierto?, para controlar todo el movimiento comercial, militar, estratégico, inteligencia, etcétera, etcétera, con Colombia y Venezuela y hacia el sur, hacia Perú, Chile, ¿no es cierto? Por lo tanto, Correa lo que hizo fue recuperar esa base militar los expulsó a los yanquis de la base militar de, de Manta y eso no le perdonaron, no le perdonan, en primer lugar. Y en segundo lugar, Correa, consecuente con su postura política, ideológica, cultural, ¿no? le dio refugio primero a Julian Assange, a aquel, aquel periodista que tuvo la hidalguía, que tuvo la valentía y el coraje, ¿no es cierto?, de que el mundo conociera las atrocidades que los Estados Unidos estaban cometiendo en las guerras en Medio Oriente, en Afganistán, en Irak, en Libia, etcétera, etcétera. Tampoco le, le perdonaron eso, eh, Andrés. Este, este magnicidio se inscribe en ese contexto. ¿ah? Eh, Juan Ramón, dime. Y el, caso, ¿Y el caso de Assange no es tremendo? Sí. Han, han llevado a Assange a una situación humanitaria tremenda. Y si, y si Julian Assange tiene que estar preso de por vida o condenado de por vida en Estados Unidos por revelar estos secretos, y sabemos hace la... Bueno, sabemos nosotros, no sé cuánta gente está al tanto del calvario que está atravesando Julian Assange. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer con George Bush, con Ramón y lo que hizo en Irak? Realmente es un, es un mundo que está totalmente patas para arriba. Y una cosa más, la pata mediática. Estas imágenes que vimos del tiroteo a Rafael Correa no las muestra nadie. ¿eh? Claro, claro, no, claro, claro, claro. No las no. muestra nadie. Vamos, a, vamos, después a pedirle a, vamos después a pedirle, cuando termines tu valoración, Juan Ramón, poder ver de nuevo cómo, cómo molieron a tiros con armas de fuego al auto del presidente Rafael Correa y después la prensa dijo que Correa se, se había autosecuestrado. Bueno, pero en este, en este, en este análisis, eh, fíjate que como no lo mataron a Correa, le, le, eh, le echaron de, eh, decenas de procesos judiciales para liquidarlo políticamente, jurídicamente, etcétera, etcétera, su vicepresidente, ¿eh? su vice Lenín Moreno, el mayor traidor que se puede considerar, no es cierto, a su propio país, ni siquiera a su, a su fuerza política, a su país, lo que hizo fue enmendar ¿m? aquello que Correa había decidido. Y les volvió, y no le, obviamente no les devolvió la base de manta, porque constitucionalmente se, se estableció que no se podía instalar ninguna base militar extranjera en el territorio de Ecuador, pero... Ah, de, manera, de manera encubierta, Lenín Moreno no solamente eh, se entregó cuerpo entero al capital financiero, no solamente hizo actos de corrupción brutales como llevar su dinero a los paraísos fiscales, hasta ahora no le, abri le abrieron causa pero se hicieron locos, y terminó devolviendo a los norteamericanos esas facultades extraterritoriales y les, les, les concedió a los yanquis espacios para instalar otras bases militares, ya no en Manta, sino en la isla de Galápagos. Entonces, eh, eh, Andrés, estamos de verdad ante eh, el desquiciamiento de estas oligarquías traidoras, tramposas, que se allanan a los intereses geofágicos eh, económicos, financieros, extranjeros, a costa de sacrificar a sus países. Y fíjate cómo dejó Lenín Moreno al pobre país de Ecuador, en la miseria de la miseria, que dio lugar luego a una explosión social que hoy día está enfrentando el otro... El, el, el otro lacayo imperial que es el presidente Lazo y que hoy día está ofreciendo al Ecuador al capital transnacional español y norteamericano para que se hagan cargo de, de ese país. Eh, es, estas son las consecuencias, estas son las consecuencias de estas nuevas formas de guerra, de estas nuevas formas de aplastamiento de las soberanías, de la autodeterminación, de la capacidad, ¿no es cierto?, de decidir el futuro de sus países. Bueno, vamos Andrés, para adelante. Vamos, vamos, a, ver a, vamos a ver a Rafael Correa, porque a propósito del proceso y de la pedida de condena en contra de Cristina Fernández de Kirchner... Eh, consultaron al ex expresidente de Ecuador desde una televisora de Argentina el viernes pasado. Vamos a ver qué decía ahí el ex presidente Rafael Correa. Son los dos ejes del lofer que se puede traducir como guerra jurídica, pero en verdad en este contexto de la judicialización de la política, son los dos ejes. El hinchamiento mediático, donde te condenan en los titulares, donde arman una realidad virtual en función de sus intereses, y el eje eh, judicial, donde jueces temerosos o abiertamente corruptos ya solo copian lo que dicen los titulares y te condenan en función de esos titulares. Y así logran lo que no logran en las urnas. Pero no solo están destrozando reputación, vidas, libertades, personas, familias, sino que están robándonos a todas y a todos la democracia. Si a Lula no lo hubieran metido preso, este juez Moro, que luego fue ministro Bolsonaro, Lulo no hubiera sido el presidente de Brasil y no este fascista de Bolsonaro. Si a mí no me hubieran sacado horas antes mi inscripción como candidato, lo cual me permitía retornar a mi país con inmunidad y participar en la campaña y en las elecciones. Si no hubieran sacado una sentencia por influjo psíquico, aunque no lo crean, la gente se ríe cuando le digo esto. Aquí tengo la sentencia, se la puedo leer. ¿ya? Lazo, Guillermo Lazo no sería presidente del país. Así de sencillo, no hubiera ganado las elecciones. Entonces no solo nos están robando, nuestra dignidad, reputación, libertad, estabilidad, tranquilidad. Le están robando la democracia a todas y a todos. Tenemos que reaccionar. ante antes, antes Ahí está, Rafael Correa. Y el que aparece, porque esto decíamos que se transforma en una batalla geopolítica, Juan Ramón es el senador, justo hablábamos de él la semana pasada. Fuimos visionarios, creo. Ted Cruz, desde Estados Unidos, diciendo, Cristina Fernández de Kirchner... Esto es, es serio, ¿eh? Cristina Fernández de Kirchner es una cleptócrata, Estados Unidos la debe sancionar por corrupta. Retuitea a Ted Cruz, el inefable hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, diciendo que... Felicitaciones, felicitando, lo estoy leyendo del portugués, Eduardo Bolsonaro... Felicitaciones al senador Ted Cruz por el documento, porque Ted Cruz le mandó una carta a Anthony Blinken, el canciller, el secretario de Estado estadounidense, detallando la tragedia de Argentina causada por el gobierno comunista, es textual, de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, y dice Eduardo Bolsonaro que, eh, bueno, que la misma perorata de que, de que Lula es amigo del gobierno comunista de Cristina, y quiere destruir al Brasil, a lo que le contesta, y con esto termino el tema de los twitters, le contesta el canciller de Argentina, esto fue el pasado viernes, Santiago Cafiero, dice, uno más ignorante que el otro, en referencia obviamente a Ted Cruz y Eduardo Bolsonaro, y dice, hay algo que dejan en relieve, la persecución judicial a Cristina Fernández está impulsada por intereses ideológicos que nacen fuera de Argentina. Cuidemos nuestra democracia, todas y todos con Cristina. Ahí está la batalla, Juan Ramón, está picante. ¿eh? Bueno, pero eh, Andrés, yo creo que también hay que recordarle a nuestros televidentes eh, esa maniobra siniestra, ¿no es cierto?, que le hicieron no solamente a Dilma Rousseff, sino al, pobre, al propio eh, Lula da Silva, y que, y que se inscribe en este contexto de la guerra. Eh, jurídica. Eh, recordarle al público, a los compañeros y compañeras, que a Dilma Rousseff la acusaron de haber violado la constitución, la acusaron de corrupción, la acusaron de mal gobierno y a una mujer que ganó las elecciones democráticamente terminaron fusilándola jurídicamente en un espectáculo de circo más o menos de circo romano, parecido al, al, al siglo II a.C., ¿no es cierto? Con, toda este, con todo este conjunto de acusaciones falaces apoyados por todos los medios hegemónicos de comunicación del Brasil, empezando por Bella, O Globo, Bandeirantes, etcétera, etcétera. Toda la parafernalia mediática, liquidándola, Públicamente, ¿no es cierto?, apoyando la acción de la, de, del parlamento donde estaba el propio eh, Jair Bolsonaro no y operando políticamente en favor de su destitución, eh, respaldando la decisión eh, político-judicial del parlamento brasilero. ¿Y quién, la, eh, y, y, y, y, ¿quién terminó eh, en la presidencia? El vicepresidente, el vicepresidente de Dilma, un corrupto que además le demostraron los actos de corrupción, ¿no es cierto?, que finalmente le entregó el mando político a Jair Bolsonaro, y ya no hablemos de la corrupción familiar de Jair Bolsonaro y de las, y, eh, y de las barbaridades, ¿no es cierto?, eh, que, eh, que, que ha cometido en su gobierno, además de destruir la Amazonía, además de desmantelar el proceso de nacionalización de las empresas y el desarrollo industrial del Brasil, etcétera, etcétera. Lo de, lo de, lo de Bolsonaro es patético para el. Po el pueblo eh, brasilero. Eh, pero, eh, ¿quién fue? Y, y tú sabes eh, más que nadie, ¿quién fue el operador mm, jurídico del golpe político contra, el, eh, contra Lula de, da Silva para vetarlo en las, en las elecciones? Nada más ni nada menos que el famoso juez Moro, que hoy día tiene un hermano gemelo en Buenos Aires. Explícanos quién fue el juez eh, Moro, querido Andrés. Hay un, hay, hay un material justamente que tenemos preparado sobre el Lofer en Brasil. Vamos a verlo porque es, aparecen dos personajes. Sergio Moro, que es el juez el, el mediáticamente más conocido, que termina jurando como, como ministro de Justicia de Bolsonaro. Después tienen ahí un cortocircuito eh, y se distancian. Y hay otro que es el fiscal del Tandalañol, que es el, el jefe de investigación de Moro, digamos, que lo vamos a ver ahora eh, en pantalla. Vamos a ver ese material y después continuamos. La um derecha um um um de brasileira nunca asimiló la victoria de Lula, hasta por un problema de clase, donde ya se vio un peón, un operario nordestino llegar a la presidencia de la República, hasta por un problema de clase. La derecha brasileira nunca aceptó, como acredito que las fuerzas conservadoras de Bolivia nunca aceptaron una lideranza indígena, ¿no? É, não aceita, né? isso é um problema de classe né? foi batendo no governo e sempre de forma muito seletiva a corrupção é como se a corrupção tivesse sido inventada no Brasil em 2002 pelo presidente Lula é como se não tivesse havido corrupção no Brasil ou no mundo ou corrupção só fosse setor público, não fosse setor privado e ela foi Foi batendo, foi batendo, foi batendo, foi batendo, foi batendo. Isso foi criando um clima de criminalização da política, que é próprio para o fascismo. Quando a política não serve, vem o fascismo. Isso é, isso, é, isso é Hitler, isso é Mussolini. O Bolsonaro é fruto disso. O Bolsonaro é cria da mídia. Os promotores afirmam que Lula é o comandante máximo do esquema de corrupção. E acusam governos petistas de criar uma propinocracia. Seriam duas faces do mesmo esquema de governabilidade corrompida. De perpetuação criminosa no poder. E de enriquecimento ilícito. Estariam lá. Cinco meses después del golpe, el Ministerio Público Federal organizó un encuentro con la prensa para denunciar que, seguramente, Lula era quien comandaba el esquema criminal conocido como Lavallato. Los funcionarios no presentaron pruebas fehacientes sobre los cargos, solo convicciones. Pruebas son pedazos de la realidad que generan convicción sobre un determinado fato o hipótesis. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente, formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato. Não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Como é que você convoca uma coletiva gastando dinheiro público no hotel montando uma estrutura para apresentar a prova de um crime e dizem, não tenho crime, eu tenho convicção. Hein? Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Eu não posso dizer qual é a convicção que eu tenho deles. Nossa convicção, com base em tudo que nós expusemos, é de que Lula continuou tendo proeminência nesse esquema, continuou sendo líder desse esquema, mesmo depois de ele ter saído do governo. Dalañol posee otras convicciones construidas. En su Twitter se define como un seguidor de Jesús y son habituales sus peregrinaciones por iglesias evangélicas donde la liturgia pasa a ser su cruzada anticorrupción. Combater corrupción no es algo abstracto, es personal Y más, es una misión cristiana, es una misión de amor al próximo comisivo. Dalañol también visitó Estados Unidos para reunirse con sus pares del departamento de Justicia. La hermandad de Convicciones no reconoce fronteras. It es hard to imagine a better cooperative relationship en recent history than the one that we have between the United States Department of Justice y Brasil. The cooperation between the Department of Justice y Brazil has led to extraordinary results. In just the last year alone, for example, the Criminal Division's Fraud Section and the Brazilian Lavajato Task Force have cooperated and coordinated resolutions in four FCPA cases. Indeed, this past week, the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former President Lula da Silva. Something big is happening in the world. You can feel it. It's happening every day. You can feel the momentum no refugio o rest for the wicked this is the plan this is the strategy this is our goal bueno muy interesante me parece el, toda la estrategia que están desarrollando creo juan ramón que esto es muy complejo pero me parece que mientras no haya una aceptación por parte de las clases dominantes de que hay líderes políticos que llegan al poder mediante la elección de las mayorías y esto no es aceptado vamos a estar en todos nuestros países, en graves problemas, ¿no?, de inestabilidad. Sí, por supuesto, pero Andrés no solamente tiene que ver con los líderes políticos que representan a, a su clase, también tiene que ver con conductas eh, inmorales que se anidan durante décadas en los poderes judiciales. Yo simplemente te hago recuerdo que en Bolivia... No es cierto ahora que hay entre comillas abogados independientes, ahí Juan del Granado, un tal Rivera, como, como si fueran independientes presentan un proyecto de reforma para la Constitución eh, política del Estado, No es cierto como abogados independientes cuando eran socios de Sánchez de Lozada. ¿No es cierto? cuando en realidad estaban a sus pies para facilitarle, para favorecerle los procesos de privatización. Pero bueno, eh, eh, en definitiva, eh, los poderes judiciales eh, siempre han sido un brazo judicial de, de clase. Eh, y eso, y eso no, no es extraño. El tema es cómo democratizamos a estos poderes judiciales para que preserven los bienes públicos, para que defiendan al pueblo. Eh, y te recuerdo que en, eh, eh, en, durante el periodo eh, neoliberal... Los norteamericanos a través de USAID eh, lo que hicieron fue introducir reformas al Poder Judicial para facilitar, para favorecer todo el proceso de la, de la privatización y la capitalización. Fíjate, los norteamericanos, los adalides de la democracia, los adalides de la independencia de poderes, nos traen a, a, a USAID y a, sus, y, a, y, a, y a sus ONGs y a sus especialistas para convertir el poder judicial en una herramienta al servicio de los intereses del gran capital con el cual... Eh, a través del cual se vendieron a precio de gallina muerta eh, las, empresas, eh, las empresas públicas. Y a continuación los tienes a los grandes mafiosos, liderizados obviamente por Doria Medina, por Sánchez de Lozada, por, por, los, eh, por los cuates, los compadres de Paz Zamora, etcétera, etcétera, ¿no? hablándole al país de procesos transparentes de, eh, de, de privatización de las empresas públicas con un poder en judicial envilecido al servicio del capital transnacional con un contralor de la república hermano del presidente de la república es decir y hoy día esos aliados no es cierto de la, de, de, de la derecha del neoliberalismo nos vienen a hablar hoy día de la justicia corrompida en Bolivia por supuesto que la justicia está mal, está corrompida. El propio fiscal general hoy día del Estado plurinacional, te recuerdo, que es el que se allanó institucional, personal e institucionalmente, a la dictadura de Yanine Áñez, nos persiguió a través de sus rufianes de los fiscales, persiguieron a miles de compañeros, a cientos de compañeros, avalaron las masacres de, Sa de Sencata y Sacaba, permitieron las atrocidades de Murillo y su banda de malhechores, acompañados por los medios de comunicación. Andrés, estamos a dos años. Y hoy día... El fiscal que se allanó, que hipotecó la Fiscalía General del Estado Plurinacional, hoy día sigue impoluto, ¿no es cierto?, eh, dilatando los procesos judiciales contra los golpistas. ¿Mm? Entonces, aquí, de verdad, eh, hay, que, uh, hay que tomar conciencia de la desmesura del poder judicial, jueces, Fiscales, policías, persiguiendo a gente inocente, asesinando, masacrando, ¿no? extorsionando, obviamente acompañados de toda la parafernalia de bufetes de, de abogados que se pusieron al servicio de la dictadura. Y hoy día la impunidad es la que reina. Estamos a dos años de gobierno y en Bolivia... La impunidad prácticamente es el capitán general del Estado plurinacional. Y, y cuántos compañeros muertos, 37 muertos, asesinados alevosamente, sin justicia. Pero además, para cerrar, ¿no es cierto?, la embajada americana, hoy día, paseándose oronda por cada uno de los departamentos, haciendo operaciones políticas, USAID en Bolivia... El arma terrorífica del golpismo contra Evo Morales hoy día se pasea por los departamentos hablando de democracia y formando nuevos líderes en Bolivia. ¿No te parece esto una desmesura, querido Andrés? Y por lo tanto, este ataque alevoso contra la, la vicepresidenta Cristina Fernández, por supuesto que nos tiene que llenar de indignación, como nos llena de indignación la impunidad con la que actúan las fundaciones alemanas, las ONGs financiadas por los europeos y por los gringos, haciendo operaciones políticas nuevamente para enfilarnos en un proyecto de desestabilización. Y así estamos, en Bolivia, en la Argentina y en América Latina. A ver cuándo se nos ocurre desarrollar más conciencia y más fidelidad a los mandatos del Poder Popular. Juan Ramón, tenemos que ir cerrando, creo. Vamos a hacer ahora un cortecito y a ver si nos queda tiempo para eh, poner algunas imágenes de Cristina Finales y ya cerramos esta emisión de hoy de Coordenadas. Claro que sí. Estás viendo Coordenadas Sur. Continúas viendo Coordenada Sur. Último bloque en esta Coordenada Sur, en el que hilamos todos estos procesos de guerra jurídica y desestabilización desde Brasil, pasando por Ecuador, Bolivia y Argentina. Vamos a volver a Argentina, Juan Ramón. Te propongo que repasemos unas imágenes de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que en este caso el tiro les puede salir por la culata. ¿Por qué? porque en ese pedido del fiscal de una proscripción de por vida para Cristina Fernández de Kirchner, ahí estamos viendo las imágenes cuando regresa a su casa estos últimos días de la semana, se generó una gran movilización en defensa. ¿Por qué? Porque el fiscal, vamos a poner un poco del audio ambiente también, porque el fiscal pide la proscripción de por vida para Cristina Fernández de Kirchner y esto remite a una historia del de peronismo de 18 años de proscripción dictada durante después del golpe de Estado a Juan Domingo Perón en 1955, y esto despertó esta efervescencia popular en favor de la actual vicepresidenta de Argentina. Vamos a ver y a escuchar unos segundos el audio ambiente y el reporte del canal argentino en esta última semana. Para saludar a la gran cantidad de manifestantes en la puerta de su casa. Se pone a caminar la vicepresidenta allí, frente a su casa. Una multitud reunida espontáneamente a la vigilia en contra de este sector que busca la proscripción política. Bueno, ya mezclada, ¿eh? Una más entre la multitud, eh. La hemos perdido de vista. Así <risa> se la ve en la recorrida que está haciendo, saludando a la multitud. Muy emocionada, muy emocionada, muy emocionada Cristina, agradeciendo, saludando a la multitud. Muy emocionada, ¿eh? sí. está al borde de las lágrimas. Ahí le acercan un cartel de La Plata, de Miguel Bru, Que lo toman las manos, se lo dan a uno de los secretarios. Ahí se subió, eso es lo que buscaba. Se subió al auto para saludar. Muchísima gente. Mucha gente, ¿eh? mucha gente en forma espontánea. Ningún cántico en contra de opositores ni de jueces, ni de fiscales, mucha alegría, mucha algarabía popular. odiada de militancia, ¿eh? Custodiada por la militancia el auto de Cristina Kirchner. Bueno, un momento muy especial, Juan Ramón, ¿eh? No es, no es habitual ver este tipo de imágenes ni esta reacción popular. Además, en un momento en el que el gobierno está impulsando un plan de ajuste por las dificultades que enfrenta la economía argentina y esta reacción espontánea que ha generado el pedido de proscripción, algo que es muy sensible, ...en torno al peronismo en la República de Argentina... ...es muy fuerte lo que está pasando... ...y me parece que el tiro... ...vamos a ver qué sucede y cómo sigue la movilización... ...pero el tiro podría salirles por la culata... ...a estos sectores que intentan... ...proscribir de por vida... ...a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Quiro. Bueno, en Bolivia... ...después del golpe de Estado... ...el MAS obtuvo 55%... ...una victoria arrolladora... ...pero estas son las cosas insólitas Andrés... Cristina, acusada por un poder judicial corrupto, que hoy día encubre a Macri, que está vinculado con el traslado de las armas al, a, en favor del golpe de Estado en Bolivia, a Macri, que hizo desaparecer como un mago 45 mil millones de dólares en la Argentina, que hoy día el pueblo argentino lo está sufriendo. El poder judicial ha sido históricamente el verdugo de las clases dominantes en Bolivia y en América Latina. Y creo que nuestra tarea, Andrés, desde acá, desde Coordenada Sur y desde todos los espacios públicos, es una lucha inclemente, inclaudicable contra la impunidad y estos poderes fácticos que, se hacen, que pretenden hacerse la burla de la gente. Simplemente para cerrar, un par de recomendaciones para nuestros compañeros, para que puedan a, acceder a conocer un poco más sobre lo que es el Laufer, este libro se los recomiendo de la editorial ACAL, de Arancha Tirado Sánchez, el Laufer, Golpes de Estado en nombre de la ley, y, por, y también eh, este otro libro, Terrorismo Mediático, que es el otro brazo operativo de la Laufer, el, el, eh, el poder de los medios de comunicación al servicio de este nuevos golpes de Estado en Argentina y en América Latina un gran abrazo eh, Andrés, eh, nos vemos el próximo domingo eh, dándole continuidad a, a esta temática que seguramente va a seguir haciendo sonar los tambores de la política en nuestra región un abrazo grande Juan Ramón, hasta la próxima hasta Cuídense la mucho. próxima, gracias, muy buenas noches compañeros y compañeras